¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy Estamos de nuevo aquí con Choc Porque no sé si vieron en Instagram o también les subí un TikTok Pues ahí andaban molestándome en mi casa Haciendo fiesta con las luces y no han ido a ver uh, Pues bueno, les voy a subir el mismo TikTok que subí a Instagram Como Reel, por si no tienen TikTok Para que vean más o menos cómo se andan portando en mi casa Pero bueno, el día de hoy les traigo um, Ya saben... Si han visto videos anteriores, hemos hablado varias veces sobre... Como el lado oscuro de shows que hay en la televisión Sobre todo shows que son pues para personas chiquitas, para niños Que tienen su lado oscuro Así que el día de hoy le toca a otro show Que yo personalmente lo vi, lo odiaba con el alma No tengo idea por qué O sea, de verdad era una cosa bien intensa Porque la mitad de las personas Bueno, la mitad de los niños que yo conocía lo amaban Y la otra mitad lo odiábamos Yo era de lo que pues lo odiaban pero bueno, entonces, ¿qué les parece si comenzamos con este video? Recuerden suscribirse para que cada que yo suba eh, video, pues YouTube los notifique. Eh, recuerden que subo de 3 a 4 videos a la semanita, entonces de todos modos, si YouTube no los notifica, ustedes vengan y van a encontrar aquí todos los videos nuevos. Y bueno, aquí van a estar apareciendo en mis redes, tengo Instagram, Facebook... Twitter y TikTok siempre se me olvidan, Hoy, eh, voy a estar eh, activa, por ejemplo, ya hice, bueno, yo me autoimpuse un reto de por un mes subir TikToks todos los días, porque de repente, no sé, eh, se me va la inspiración, eso, no se me ocurre nada, no me gusta nada, no me convence nada como para subir completamente en TikTok, pero bueno, ¿qué les parece si un mes subimos? Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya de una vez? Les he dicho que les parece como muchas veces, ¿qué les parece eso? Vámonos directo con este video. Ok, fantasmitas, el día de hoy vamos a estar hablando de un show que estuvo muy famoso en los años 90 más o menos, hasta finales. Creo que ya no se transmite y si se transmite ya son como que ya saben pues, los capítulos viejitos. Y esta caricatura de la que vamos a hablar el día de hoy es de el show de Barney y sus amigos. No sé si ustedes lo alcanzaron a ver, yo sé que algunos ya son más generación Z que millennials, por ejemplo. Pero eh, este show tocó cuando mi hermana estaba pequeña y yo ya tenía como 7 u 8 años más o menos. Y les digo... Yo lo odiaba. Yo creo que es más o menos eh, el equivalente a lo que es Pepa en este entonces con los niños. Eh, porque mucha gente la odia, mucha gente le encanta... Pero en nuestros tiempos era Barney. Yo lo odiaba, les digo, no me gustaba nada, me daba como cringe, ya saben, ver este, este show. Pero a mi hermana le súper, súper encantaba. Y bueno, no pasó mucho tiempo antes de que los papás de repente empezaran a prohibirle a los niños que dejaran de ver Barney. Lo mismo que pasó exactamente con Pepa en estos tiempos, o sea... Yo, por ejemplo, lo vi y yo decía, qué padre, o sea, a mí me gustaba Pepa, pero sí había gente que decía, no, es que yo no dejo que lo vean, no sé qué, yo, pero ¿por qué que tiene de malo? Bueno, una de las cosas que eh, fue muy, muy sonada con este show y que siento que era más como común en los noventas, como en los shows anteriores que en los de ahorita, fue los supuestos mensajes subliminales que había en la canción de... Y te yo y tú a mí se los juro que la odio, todavía me no acuerdo perfectamente de esa canción En esta canción, si ustedes la ponen al revés Sí tenía como que unos mensajes subliminales bien extraños eh, Narrando como la muerte de alguien Y diciendo como que, pues sí, casi casi de que te unieras al otro lado oscuro y cosas así Les digo, sí, era como... Les voy a poner un fragmento aquí para que ustedes lo escuchen Yo, de... oh, yo... Pero esto sí fue como muy muy sonado Porque les digo, en, en otras temporadas en, Hace unos años Sí había muchas canciones que se si las ponían al revés sí se escuchaban cosas raras, eh, canciones de, can de cantantes, sí, obviamente, o sea, no me refiero a nada más como canciones de shows y demás, sino cantantes también ponen sus canciones al revés y se escuchaban como cosillas. Varios shows también tenían así como mensajes escondidos y les digo, esto era como muy común hace unos años y más sobre todo porque no se hacían las cosas tan virales como ahorita, o sea, igual nos daban mensajes subliminales de que nos fuéramos amigos del diablo y pues no nos dábamos cuenta hasta muchos años después. Y aquí, ojo que hubo como varias cosillas ahí también con Barney, de hecho dejaron de hacer el show, o sea dejaron de hacer episodios nuevos desde el año 2009, es decir que desde el 2009 ya no hay episodios nuevos, todo lo que transmiten pues es como que lo que hubo antes ¿verdad? Aquí dicen, y se habla mucho, sobre dos episodios perdidos. Uno está más creepy que el otro. El primero que les voy a platicar, les digo, esto es un supuesto, ¿verdad?, capítulo perdido, pero sí tiene un poco de sentido, ya que en, en este episodio perdido decían que, pues, desde la introducción de lo que era el episodio, no era el mismo que siempre, ya que se veía, pues, ahí los niños eh, que estaban, pues, generalmente siempre en el show, pero ahora no estaba ninguno de los dinosaurios, no sé si ustedes recuerdan, pero no nada más era Barney, eran otros dos dinosaurios, una rosa, o oh, sí, como rosa, y otro verde, y todos eran como así animalitos chiquitos, o sea, eran como de peluche, pero con la imaginación de los niños pues hacían grandes, entonces esta vez no estaba ninguno de los, de los tres dinosaurios, simplemente estaban los niños y... Siempre entraban como a un edificio, a una casa o algo así, que era donde estaban Barney. Y ahí hacían todo en el patio de juegos y demás. Pero esta vez no podían entrar. Por alguna extraña razón no tenían acceso a lo que era pues. el edificio. Entonces se ve que los niños están ahí tratando de entrar. Y cuando entran. se ve como si el lugar estuviera como muy viejo y desgastado. Y no ven a Barney por ningún lado. Y lo que se encuentran ahí adentro es un letrero que decía, me, ha, me has visto, o sea, y ellos así, ok, entran al salón de siempre, y ellos tenían como una granja de hormigas, ya saben que tienen como así un cuadrito donde están las hormigas y hacen consumidito y todo, y las hormigas estaban muertas. Entonces hay varias cosas que los niños se ponen a pensar de que, Ok, algo le pasó a Barney O sea, Barney no está bien algo, algo le está pasando Y se ponen a buscarlo Lo buscan por todos lados Hasta que de repente Después de mucho buscarlo Ven a Barney En modo real O sea, en modo grandote No, el peluchito Tirado en una esquina Pero así como súper desgastado Con el traje roto Y cuando se acercan a preguntarle De que, ok, qué, qué, ¿qué te pasó? Barney les comenta algo así como de Que, pues es que ustedes dejaron de creer en mí o sea, ya no ya no me ven, ya no creen en mí y pues yo me desgaste, o sea, ya como, como campanita, ¿no? De que no le ponen atención o no creen en ella y pues se va muriendo. Así tal cual, así como Barney, o sea, se veía mal. Y eh, pues los niños trataban de, de abrazarlo y le decían, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Y que Barney les decía así simplemente de que pues la vida, la vida pasó. Ustedes crecieron, tuvieron a sus hijos, se casaron y demás y dejaron de creer en mí. Pero pues nada más pasó, o sea, no pasó nada malo. Y entonces los niños como que ya saben, se voltaban a ver entre ellos y cambiaba la imagen de niños, allá eran unos adultos. Pero les digo, lo creepy era como, como se veía como Barney, así ya saben, como súper manipulador de que usted por ustedes estoy así, cacho, me estoy muriendo. Y aquí lo creepy de la situación es que obviamente nosotros sabemos que... Hay una persona dentro del disfraz de Barney. Pero en, en, esta, en este episodio, sobre todo, se ve que no hay nadie adentro. O sea, el traje se ve ya saben como tirado en el piso. Si no se ve ni una figura humana adentro. Pero aún así, el traje sigue hablando. Les digo, está todo roto y demás. Y seguía iría moviéndose el traje y diciendo lo mismo. Y por más que los niños le preguntan, ¿pero en dónde estabas? Y él les dice, yo seguí aquí. Yo aquí me quedé. Y pues... No vinieron ustedes. Se supone que este episodio perdido termina cuando... Eh, o sea, los niños, les digo, los niños, que ya son adultos, están viendo así como que, oh por Dios, qué hemos hecho, qué malos somos. Y de repente el episodio ya saben como que se empieza a oscurecer poco a poco, de aquí ya se va terminando. Y se escucha la voz de Barney, les digo, de este disfraz tirado en una esquina, moviéndose cuando evidentemente no hay nadie dentro diciendo como, yo siempre los querré. Y pues ahí eh, se apaga. Que en teoría sería un buen cierre. Obviamente, pues el show dejó de ser popular porque los niños crecieron y pues ya hubo otras cosas nuevas. Pero sí está creepy el hecho de que no había nadie adentro del disfraz. Y bueno, obviamente hubo otros donde era un episodio que, como siempre, ¿no? De otras caricaturas que se transmitió y no se tuvo que haber transmitido, donde los niños llegan con Barney y le preguntan, Barney, ¿de qué vamos, qué vamos a aprender el día de hoy? Porque siempre aprendían como una lección nueva, y él les decía, hoy vamos a aprender sobre la muerte, amiguitos. Y ellos así como... que como, O sea, como como, como de la muerte. Y Barney se les echa encima y pues los cuerpos de los niños van apareciendo en todos lados. Y llegan los otros dos dinosaurios como si nada hubiera pasado, casi casi aplastando, ya saben, las partes del cuerpo de los niños. Y así como, ay Barney, pues ¿qué hiciste el día de hoy? y cosas así. Pero bueno, en teoría eso es lo que pasó con Barney. eso fue porque muchos papás como que poco a poco les prohibían a sus hijos que vieran el show. Pero bueno, no sé ustedes qué opinen, díganme en los comentarios si vieron este show, si sus hermanitos y, o sus hermanos mayores lo vieron, no tengo idea eh, si lo conocían, si ya habían escuchado sobre esto. Pero bueno, los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente, les mando mil besos, recuerden estar pendientes este fin de semana eh, del canal, porque va a ser un fin de semana paranormal, ¿ok? Les mando muchos besos, los quiero mucho, nos vemos al siguiente, bye bye.